Bueno, en el vídeo de hoy os quiero enseñar un videojuego de realidad virtual eh, enfocado en el metaverso que me ha parecido muy interesante, sobre todo para esas personas que estamos en el coche y estamos ahí viajando de copilotos y, o sea, es decir, los que no estamos conduciendo, obviamente, pues los que estamos ahí y lo único que hacemos es mirar el paisaje, mirar a, a, a ver qué hay o estar con el móvil, pues... Traen una experiencia diferente. Este proyecto se llama Hollow Ride, ¿vale? Estaréis viendo imágenes ahora mismo del, del tráiler. Y básicamente se enfoca en que tú, junto a las eh, gafas de realidad virtual, obviamente, eh, junto al movimiento del coche, tú estás en un videojuego donde hay pequeños minijuegos. Es decir, tienes que hacer ciertas cosas. Eh, moviendo, moviendo, esquivando, por ejemplo, etc. Y vas generando tokens, es un juego eh, play to earn, es decir, lo, ya, lo que hemos conocido ya, que se enfoca teniendo NFTs dentro del juego para generar dinero. Y es una experiencia yo creo bastante interesante porque cambiaría bastante la forma en la que nos desplazamos y sobre todo nos entretenemos mientras nos desplazamos, por ejemplo, con el autobús o con el coche o con lo que sea. No sé si con el avión también servirá, pero bueno, es muy interesante, estaréis viendo las imágenes, me parece interesante sobre todo... Por el hecho de que no hay nada parecido Es decir, no hay nada que esté enfocado en los viajes En entretenerte con los viajes con el metaverso y la realidad aumentada Así que si esto funciona bien Yo, a mí, me gusta, no sé vosotros qué pensáis eh, Decir que igual sé que es un poco complicado Porque te podrías incluso marear Yo creo, mucha gente que ha probado la realidad virtual Se ha mareado porque es un cambio bastante de equilibrio, etcétera Es un poco drástico y hasta que no te acostumbras es un poco mareo Y mucha gente cuando se va moviendo Si no está consciente de que está en un coche moviéndose O en un tren o lo que sea Muchas veces te puedes llegar a marear Incluso yo creo que eso puede ser un inconveniente Pero bueno, la idea, la propuesta Yo lo veo interesante, no sé qué opináis vosotros dejadmelo en los comentarios Y nada más, decidme qué opináis A mí me parece interesante Me parece que contra antes simplemente En este tipo de Juegos, este tipo de, de experiencias con la, la realidad aumentada o no, enfocadas en el metaverso, yo creo que es buen, bueno para todos, así que déjamelo en los comentarios, dale like si te mola el proyecto y estate atento porque subo cada día un vídeo diario informando sobre el metaverso, los esports y los NFT.